En los últimos meses, el incremento de accidentes de tránsito en la carretera San Francisco de Macorís con preocupa a la población en sentido general, y es que varios han perdido la vida de forma trágica. Transitar por la referida vía se ha convertido en peligro absoluto debido a múltiples factores, entre ellos la falta de visibilidad, el incremento en el flujo de vehículos y la estrechez de la vía. A esto se suman las imprudencias de conductores. En fecha 24 de julio del año 2018, el diputado por la provincia Duarte, Franklin Martín Romero, presentó el proyecto para ampliación, emitiendo a la Cámara de Diputados una resolución que recomienda instruir al ministro de Obras Públicas para reconstrucción. Justamente nosotros nos pronunciamos al respecto, ya que desde que llegamos a la Cámara de Diputados, digamos que el miembro del pueblo, es una solicitud que hay que este pueblo con muchísimos años donde han perdido la vida hombres y mujeres solicitando a través de huelga, a través de llamados al gobierno para que sea ampliada esta carretera a cuatro días. Nosotros depositamos una resolución en el año 2018, fue aprobada justamente en, Aquí tengo que presentarlo, que fue aprobada el 24 de julio de 2018, que es la. Resolución que recomienda y solicita el presidente de la República la ampliación a cuatro vías de esa autopista, digamos, de esa carretera, que todavía somos la única provincia con tres callejones de entrada. Si nos vamos al este, vemos la avenida, la, la avenida del Coral, si nos vamos a Santiago, vemos todos los cuatro vías, entrando, saliendo, la circunvalación. Si nos vamos a incluso, pasamos por la Vega, pasamos por Bonado, pasamos por Vuelta nosotros en la provincia la más productiva, la que produce más rubros para el consumo eh, nuestro de cada día, e incluso para exportación virtual. Ya tenemos unos callejones son los que nos permiten empezar y salir de la ciudad. Asegura Romero, el gobierno debe ejecutar la obra que tantos años ha exigido el municipio de San Francisco de Macorís. Una responsabilidad de la Cámara de Diputados, no una responsabilidad de los diputados, hacerlo. La responsabilidad nuestra es solicitarlo por el Ejecutivo. Y ya nosotros las aprobamos, ahora falta que todo el Poder Ejecutivo la ponga en presupuesto, nosotros la aprobemos y podamos ya contar con esa ampliación a cuatro vías de esa carretera que se convierta en una autopista. No solamente la San Francisco pruebas también tenemos San Francisco en agua. Sabemos que se han perdido eh, cientos de, de vidas en, en accidentes en, esa, en ese trayecto. Y también estamos solicitando que también fue aprobado lo que es la carretera San Francisco Río San Juan, que es la que nos va, nos va a nosotros a poner como una provincia realmente ecoturística, donde nuestros productores van a tener, los cosecheros van a tener la oportunidad de sacar su lujos a tiempo al mercado y desarrollando nosotros ya como provincia. Pero es lamentable que tantos años de, y tantos gobiernos todavía nosotros estemos que tenemos que hacer vuelta para que nos construyan una. Pequeña cosa en esta provincia. Parece que nosotros somos la provincia más malvada que tiene este país, que es la única donde no en 20 o 30 años no está hecho una infraestructura. Primera vez que están haciendo una infraestructura ahora los, con el hospital de la circunvalación. Cuestionamos al gobernador de la provincia, Juan Antigua Javier, ante la necesidad de exigir al gobierno la ampliación a cuatro carriles. Mira, de verdad que es preocupante para, no solamente para los macorizanos que usamos ese tramo carretero, que hay mucha dificultad en esa vía por la estrechez y el flujo de, de, de, de vehículos que tenemos nosotros en la vía de San Francisco de Macorís con Controva, y es sumamente peligroso ese tramo. Yo pienso de que deberíamos de de encaminar esfuerzos para ver si podríamos lograr la ampliación de ese tramo carretero. Y, y nosotros vamos a encabezar eh, la diligencia para que se pueda ampliar eh, esa, esa parte de, de esa carretera. Vamos a comunicarnos con, con Obra Pública. Y también vamos a comunicarnos con, con el presidente en su oportunidad para hacerle, hacerle saber la importancia de la ampliación de, de ese tramo. Advierte, quienes se desplazan deben tomar las medidas pertinentes para preservar la vida. De todas maneras, nosotros quisiéramos que, que que usan esa carretera, tengan un poco de cuidado. Porque aparte del peligro de que representa por el flujo de vehicular, también nosotros queremos que, que no hayan accidentes, porque han habido muchos accidentes lamentables. Y yo pienso que ya es hora de que eh, nosotros, como francomotorizanos demos a conocer la, el peligro de, de, de, de esa carretera, y también la necesidad de que se amplíe. Se espera que las autoridades tomen en cuenta esta problemática, la solución a esta importante obra que es requerida por la ciudadanía en sentido general. Para NTN reportó Giovanni Paulino.